Voy a sacar una cartita para este momento, un tótem de poder, uno o varios, se cayeron un montón. Se cayeron cinco tótems de poder, a ver, ya tenemos un montón de mensajes. La ballena, que es la misma que se cayó la otra vez, es conocedora de aguas profundas y posee las llaves de las memorias sálmicas. La ballena llegó hoy para que te animes a la introspección y a ahondar profundo en tu mundo emocional. Revisa tu pasado y desata lo que pertenece oculto. Examina el uso que le das a tus emociones y a los modos de expresarlas. Es tiempo de conocer tus emociones más profundas y hacer oír tu voz. ¿Es la misma que había salido de otra vez? Seguimos con la misma energía. La ballena. Bueno, a ver qué más tenemos. El búho. Esta es una noche llena de animales. Ay oh, Dios, el búho. El búho es un guía lunar conectado con la noche, las sombras y lo oculto. Es conocedor de secretos y misterios. El búho te pide que creas en tu aguda intuición y que lo utilices para quitar velos, de velar tu verdad. Se te pide introspeccionar, hacer silencio, oír la voz de tu espíritu para recibir su guía a tus dudas y dilemas. Él te entregará sabiduría, protección, clarividencia y buena fortuna. Bueno, una carta me dijo que introspeccione y hago oír mi voz. La otra me dice que escuche la voz de mi alma, ¿no? Básicamente. Clarividencia, protección y buena fortuna. Bueno, ojalá, buena fortuna. Un par de pesitos. <risa> eh, bueno, ¿qué más iba a decir? Los otros animales. Esta noche es una noche de animales. <risa> El oso pardo se cayó también. Los osos tienen la sabiduría de sincronizarse con los ritmos naturales y así economizar su energía. El oso te pide que le sepas escuchar y descanse físicamente y espiritualmente de situaciones, vínculos y exigencias que te drenan energéticamente, ¿no? Y en acción esa energía en potencia, se te confiere fortaleza para poder enfrentarte ante obstáculos y adversidades. Descansa, el espíritu del oso te protege. Bueno, me voy a dormir y vuelvo mañana. <ríe> bueno, como decía, el caballo. El caballo viene a conectarte con tu espíritu salvaje. Ese lado te pide liberarte de todo y conectar con tu real esencia. Cuando aparece el caballo en nuestras vidas, nos estás pidiendo ser genuinos con nuestros deseos y necesidades. El caballo es un mensajero que conecta gente y lugares. Y esta carta es una clara señal que es buen momento para viajar y abrirte a gente nueva y conocer culturas desconocidas. Bueno, gente de otra ciudad, de otros países. A ver, ¿qué más tenemos? Se cayó otra más. Cinco se cayeron hoy. La ranita última.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 Y con el oso acá también, el oso es energía de protección. Energía nocturna, intuición. Te utilizas tu intuición para develar velos y tu verdad. Después tenemos introspección otra vez. Ondar en lo profundo de las emociones, revisar el pasado. Cosas turbias que están saliendo a la luz también, ¿no? Después tenemos el caballo, que es un espíritu de energía salvaje. El caballo es energía de acción. En el tarot siempre es ir y venir, ¿no? Y hablaba de, de culturas desconocidas, de gente de otros lugares. Y después tenemos la rana. Bueno, para Jonathan, que es de Córdoba, yo estoy en Buenos Aires. <risa> Otras culturas. Bueno, decía transformación. Eh, que uno se toma el tiempo para hacer lo que desea hacer. ¿no? Bueno, y voy a leer una más de Reiki Sanación mientras tanto. O ya... Yo, nen. yo no sé chino pero bueno eh, dice, este símbolo nos recuerda a nuestra esencia eterna e infinita, ya que es para sanar asuntos pendientes del pasado del futuro y también para enviar energía sanadora a distancia tal vez viene a recordarte que es hora de soltar el pasado para vivir un presente más pleno y construir un mañana sin pesos ni ataduras, quizás insta a perdonarse, perdonar y seguir adelante, también viene a que pierdas el miedo al futuro y a recordarte que todo planálmico es perfecto Confía. Cuando creas en que sos un alma eterna que ha venido a aprender, y por eso los errores del pasado, entonces podrás sanar eso que tanto duele hoy. <ríe> ni el pasado ni el futuro importa, solo vivo el hoy. El pasado ni el futuro importa, solo vivo el hoy. Ni el pasado ni el futuro importa. Otra cosa también, ya que estamos. Eh, para saber el futuro, yo soy más de la escuela de la astrología, siempre es bueno saber qué escuela, de qué escuela viene tu tarotista, para ver si hay conexión, ¿no? Es importante esto de la conexión. Para entender el futuro hay que entender el presente. ¿Qué estás haciendo hoy para que te vaya bien en un futuro? ¿no? Por ejemplo, eh, yo quise conectarme, no pude entrar al mercado pago y me fui. Bueno... ¿qué hice? volví porque necesito trabajar hay gente que se enoja y no vuelve o renuncia ¿entendés? bueno lo que quería decir que astrológicamente estamos atravesando por situaciones eh, muy picantes esta semana sobre todo yo siempre hablo de Quirón el sanador herido que está en Aries ¿no? Quirón es dolorcito es esto me duele se complica puede haber peleas discusiones siempre recomiendo mirar las lecturas que dejo acá en mi canal por otro lado Salieron muchas cartas de transformación, pero a la vez de introspección. Todos los astrólogos están diciendo que no es momento de salir, <risa> que no es momento de ir a, no sé, a, a, a hablar por demás. Está Marte en Géminis, que Marte da como mucha energía de nervio, mucha energía de eh, ganas de hablar por hablar sin pensar tanto, ¿no? Voy a arrancar con Aries, entonces, a ver qué signos andan dando vuelta cerca de Aries tenemos leo ascendente leo tenemos sagitario ascendente sagitario puede ser también cáncer ascendente cáncer capricornio ascendente capricornio y virgo ascendente virgo para aries adaptar a tu situación si no te resuena soltarlo general obviamente no aries tenemos cansancio estrés <risa> tenemos un éxito igual que se viene Acá hay encuentro con gente por cuestiones eh, sentimentales, puede ser, o simplemente amigos, puede ser también, compañeros, socios, gente que ayuda, ¿no? Bueno, como dije, Aries, tenemos entonces para ti, signos que andan dando vueltas cerca tuyo mientras mezclo. Tenemos, como dije, Leo, ascendente Leo, Sagitario, Cáncer, Capricornio, Virgo. ¿Qué pasa? Porque... Acá puede haber un altibajo, ¿no? Es como decir, hay un poco de estrés, como dije, la semana está picante. Eh, Aries tiene a Quirón, el sanador herido, el dolorcito arriba suyo. Para Aries sobre todo, hay temas con la autoestima, hay temas con que Júpiter también agranda si tenés algún dolor, algún problema de autoestima, algún tema, si sos ascendente a Aries, algún tema con tu imagen, con tu apariencia, si tenés algún... Planeta en Aries, hay que ver bien la carta astral. Yo igual la estudio en las lecturas privadas. Acá en vivo hago tarot rapidito, ¿no? Pero bueno, eh... oh, mira, se cayó de nuevo la carta de la nostalgia. Se cayó el compás. <ríe> Tiene que ver con las aclaraciones, se aclaran cosas. Más gente bebiendo. <ríe> Borrachos por todos lados, Aries. <ríe> bueno, como digo siempre, yo lo hacía a mi manera. Eh, hay gente que la realidad es que eh, los símbolos también los perciben y a veces se manifiestan de verdad ¿no? Eh, como digo, acá salieron un montón de animales puede ser que veas alguno de estos animales en la calle simplemente o sea simbólico Aries este leo laboriosidad, aclaraciones, bienestar la confirmación y luchas o sea en este caso, más allá de que pueda haber un estrés, puede haber discusiones puede haber algo con respecto a lo que vos haces eh, digamos, laboriosidad, como digo siempre, no son las botas, la laboriosidad tiene que ver con cómo vos eh, te esforzás para lograr esta meta objetivo que vos quieras hacer, ¿no? Bueno, se aclaran algunas cuestiones, acá eh, vas a encontrarle igual un éxito, mira, eh, esta es una carta de éxito total, o sea, es una persona que está vanagloriándose arriba de este tigre y... Se caen las cartas porque tengo el ventilador prendido. Bueno, estoy juntando plata para el aire acondicionado. decía <ríe> eh, Y vuelvo a comentar. Acá hay encuentro, como te digo. Hay encuentro, pero algo rústico, algo ahí, tranqui, ¿entendés? De todas maneras, siento que es una semana muy estresante porque, como dije, está Quirón en Aries, en el signo de Aries que estoy leyendo para Aries ahora, y... Si hay un dolorcito o algún trauma o algún problema infantil o alguna discusión o un problema de inseguridad de uno mismo, esto se está agrandando. Es astrológica esta semana. Todos los astrólogos dicen que no hay que hacer nada. Yo me conecté igual. O sea, Voy a dar el consejo que pueda mientras yo pueda. ¿no? Acá creo que para Aries el consejo es aprovechar de lo que uno tiene en al alcance de su mano y tratar de a toda costa no estresarse tanto porque es una semana picante para todos pero varias tienen una conjunción planetaria arriba acá puede haber cuestiones sentimentales o sea siento que eh, si te interesa a alguien a nivel sentimental porque es incareteable que salió la carta de los enamorados acá entonces ahí encuentro vas a encontrar un bienestar pero después vas a seguir estresado o estresada me entendés esto es lo que siento que puede llegar a estar sucediendo o sea, también, Aries puede ser que vos estés con la espadita diciendo, bueno, esto sí, esto no. O sea, creo que es una semana para darse cuenta de qué es lo que a uno le estresa eh, o le molesta o no le gusta para empezar a tomar decisiones por uno mismo este, y, bueno, conformarse con poco esta semana. No pidamos que esta semana pase de todo porque realmente es una semana muy picante, hay mucho estrés, y mmm, para Aries puntualmente salió la carta de las luchas, de la espadita. La espadita en el tarot también sirve para discernir entre lo que sí y lo que no. Y hay que tener mucho cuidado con las, eh, los vicios también. Porque justo para Aries acá salieron todos los borrachos ¿no? juntos. Así que, eh, mmm, complicada la energía para Aries. Pero bueno, es transitorio, obviamente hay que adaptarlo a la situación. Si te interesa a alguien a nivel sentimental o emocional... Sí veo que puede tener que ver con esto. La lectura, hay un encuentro. Pero acá es rústica la cuestión, ¿no? <ríe> Por lo menos son las energías del momento que están saliendo. Vamos a ver. Signos que andan dando vueltas cerca de Tauro. En general, obviamente. Esta semana, como dije, es muy picante para todos. Hay algunas cuestiones planetarias medio difíciles. <ríe> Vamos a ver, Tauro. ¿Qué signos tenemos? Dando vueltas cerca tuyo, Tauro. Tenemos piscis puede ser ascendente piscis leo ascendente leo nodo norte que para tauro puede ser gente de tauro inclusive hay que ver dónde tenés tu carta astral en nodo norte El nodo norte en la carta astral es esta la cabecita de dragón ves este es este, este ganchito entonces no es lo mismo para todos los nodos cambian de lugar una vez por año así que eh, hay que ver en tu carta astral pero bueno generalizando eh, tauro puedes tener gente de tauro dando vueltas también Cerca tuyo y Virgo doblemente confirmado, ¿no? Esto puede ser gente que te interese a nivel sentimental, por ejemplo, o puede ser eh, compañeros de trabajo, familiares, es general, obviamente, ¿no? Como dije, adaptado a tu situación. Tauro, entonces, tenemos Pisces, puede ser ascendente Pisces, Leo, ascendente Leo, Tauro, ascendente Tauro. Acá entra gente nueva a tu vida, Tauro, y puede ser de Virgo, ascendente Virgo también, ¿no? Bueno, a ver, un poquito más. Vamos a aclarar. Bueno, como todos los astrólogos vienen diciendo, no es una semana para arrancar con de todo, a los proyectos y todo eso. Hay cuestiones, ¿no? Acá igual siento, Tauro, que te estás arriesgando mucho a algo. Te vas a lanzar igual por alguna cuestión. Otra vez sale la carta de disfrutar de los momentos presentes acá y ahora, no estar exigiendo demasiado, ¿no? Siento que, a ver, puedes estar posponiendo algo, o que estuviste posponiendo algo, o medio triste, inclusive, Tauro. mira el Nodo Norte, a ver, Tauro, voy a explicar esto que yo le digo siempre en todas mis lecturas. Tauro, este año, está eclipsado. Eh, los eclipses, desde el año pasado hasta mayo de este año, 2023, está el Nodo Norte en Tauro, que quiere decir que todos los taurinos, o cualquier persona que tenga algún planeta en Tauro o inclusive cualquier persona, todos tenemos a Tauro en nuestra carta astral. ¿no? Entonces, justamente Tauro rige a las finanzas, rige a los recursos, rige a los placeres de la vida. ¿no? Entonces, en este caso, si sos Taurino, justamente, que es la lectura para vos, estás encontrando una, una nueva forma de ser. Si sos ascendente Tauro, una nueva máscara que te pones, una nueva personalidad, inclusive es todo lo que es tu cuerpo. Y quiero hacer una salvación también de que está entrando Venus en Tauro, que Venus es el planeta del amor. Y Venus también, todos tenemos Venus en nuestra carta astral, como dije, Venus también rige los deseos, ¿no? Entonces, mmm, acá Tauro es un reseteo, un reseteo final. <ríe> si viene tu cumpleaños también, este, más adelante. Así que tenemos eh, un nuevo modo de ser, como digo, Venus en Tauro para todos, hay que ver donde tenemos Tauro en la carta, eh, es eh, disfrutar de los placeres de la vida, disfrutar de las cosas cotidianas que tenemos, una buena comida, un buen trago, una buena conversación, e inclusive también lo que es eh, contacto físico, ¿no? Es muy importante, eh, los signos de tierra en general a todos los signos de tierra nos gusta el tema de la piel, el contacto físico y de las cuestiones eh, materiales, pero no siempre es economía, muchas veces son cosas que no se pueden comprar, ¿eh? un buen abrazo inclusive, ¿no? Así que bueno, Tauro, si te interesa alguna mujer, acá puede haber gente de eh, Leo, doblemente confirmado, Sagitario o eh, alguien muy empoderado, una persona con la cual puede llegar a compartir algunas cuestiones también, o has compartido algo y se ha cortado, ¿no? Porque está esta persona que comparte lo que tiene, este, lo poco y nada que tiene, ¿no? Eh, y se corta esto, pero a la vez hay un nuevo inicio, Tauro, en este caso. Mira, a ver si me, me escribe una carta acá, te la voy a leer. Esta es Leo, mira, Leo de nuevo, doblemente confirmado para Tauro, ¿no? Acá puede ser alguien muy importante de Leo en tu vida, con quien vos te cortaste la relación y volviste a arrancar. Y como te digo, hay un nuevo inicio para Tauro. Eh, se cayó una carta. Oye, oh, Tauro, mira, Todas las cartas que están saliendo, ¿eh? Yo dije que iba a leer solamente cinco, cinco cartas. Pero bueno, también me adapto a la situación. Se cayó esta carta de coraje. Tauro, ¿te hace falta coraje? <risa> para arrancar. Eh, sí sí sí eh, bueno no quiero repetir lo mismo que repito en todas las cartas ¿no? en todas las lecturas pero bueno recomiendo ver las lecturas anteriores para tauro entonces en este momento como símbolos que pueden aparecer la botella el libro con bueno, los anteojos estudia el globito que tiene que ver con viajes también por aire mira el tren también es viajes las botas es empresa trabajo y esta cosita que sirve para eh, es dar viento, ¿no? Dar viento, al ventilador. <risa> Nada, fuera de Jodatelio de Tauro, tenemos alegría, sabiduría, fantasía, empresas, progreso y pasiones. Ay. Bueno, para los taurinos que no tienen trabajo o que están medio mal económicamente, viene un nuevo inicio económico-laboral. Creo que si no venías muy bien a nivel trabajo, también hay un gran avance, pero con algo que a vos te apasiona, ¿no? o por pasión. Este, acá hay mucho movimiento, Tauro, por lo menos en los próximos días, vas a tener una alegría igual, siendo que antes venías medio triste, o media triste, porque realmente sale esta mujer en blanco y negro, mirando los colores, pero solo a través de su ventana. Algunos taurinos pueden haber estado atravesando por situaciones medias de encierro, o de no estar saliendo mucho, o de un periodo de introspección, o de un periodo de meditar demasiado, por algunas cuestiones, ¿no? Igual, de todas maneras, Tauro, vas a arriesgarte porque esta es una carta de estar ahí arriesgándose a por lo que a uno le interesa este, pero ya te digo algunos taurinos son muy rústicos este, mmm, se conforman bastante con, con lo que tienen con disfrutar Si no, simplemente como te digo acá igual hay algo o sea sinceramente siento que aparece una mujer muy importante en tu vida Tauro puede ser vos también si estabas compartiendo mucho con alguien se corta un poco pero, como digo, se empieza una nueva etapa. Por ahí algunos se han separado y arrancan una nueva etapa por otro lado, ¿no? Algo con más pasión, algo con más sentimiento. Eh, Tauro, en este momento tenemos la alegría y la sabiduría al lado. O sea, mmm, algunos taurinos pueden tener Venus en Géminis, ¿no? Venus en Géminis tiene que ver con eh, el conocimiento, la sabiduría. Eh, como digo siempre, en este momento, por ahí adquirís conocimientos nuevos y eso te entusiasma, o conoces a alguien que comparte conocimientos con vos y te entusiasma, eh, porque como dije, alegría, sabiduría y fantasía, y por otro lado, las empresas, el progreso y las pasiones, entonces, vas a avanzar en tu trabajo, obviamente, siento que hay un nuevo inicio, veo dinero, sinceramente también, Empieza una nueva etapa, por lo menos un poco más sentida. Atención a la gente de Leo que anda dando vueltas cerca tuyo. Salió dos veces el signo Leo. Eh, este, y bueno, vas a avanzar. Con respecto a lo que a vos te apasiona. Con respecto a lo que a vos te apasiona, ¿qué te apasiona? No sé, el arte, la música, eh, una buena comida, como digo, mira esta señora como está acá. Ofreciendo y compartiendo este plato de comida. Eh, las uvas, los girasoles. Bueno, es una compañera igual también, ¿no? Pero bueno, todo uno esto es lo que te digo. Vas a avanzar entonces en base a tus, a tus pasiones. ¿Qué te apasiona en esta vida? Lo que a vos te apasione o la pasión en sí gráfica, ¿no? Si venís medio solo, medio sola y triste, creo que ya se transforma todo radicalmente. Hay un tema con el trabajo también. Si te preocupa el trabajo, vas a avanzar. Este, pero siempre y cuando le pongas pasión. Por ahí necesitas incursionar un poco más en algunos conocimientos, ¿no? Como para avanzar un poco más. Pero bueno... Creo que si venías medio triste, que esto es lo que estaba saliendo, se viene un alegrón. Pero siempre estudiando un poco la situación. Este, para mí hay un intercambio de conocimiento, puntualmente, ¿no? Más que nada es esto. Esto te va a dar ganas de arrancar de nuevo un nuevo proyecto, eh, Siento que es económico, o algo tangible que se pueda tocar, ¿no? Algo que te apasione. Vas a arrancar directamente por ese lado, ¿no? Y puede haber un pequeño viajecito inclusive también, por trabajo. O mismo es conocer culturas de otros países, como había salido acá con respecto a la carta del caballo. Por ahí es comunicarte con gente de otros lugares para avanzar económicamente, pero falta un poquito más de fuerza para avanzar de nuevo, ¿no? Acá es una plantita que le cuesta, que le cuesta. Así que, bueno, es energía general, obviamente. Tauro, adaptar a tu situación, como te decía, ¿no? Así que, bueno. Géminis. vamos con Géminis? Ok, así ya queda esto con me conecté media tarde. Pero son energías muy, muy difíciles las que están dando vueltas. Eh, esta conjunción de Quirón con Júpiter que comentaba, ¿no? El sanador herido está ahí. Si algo duele, pero todos, yo veo que todos. O sea, los memes que andan dando vueltas son increíbles. Hay uno que dice, ¿ya lloraste esta semana? Sí, obvio. Bueno. Eh, Géminis, vamos a ver, Géminis, ¿qué signos andan dando vueltas cerca tuyo? Y vamos a sacar unas cartitas más para ver energías disponibles en los próximos días. Tenemos Aries, Ascendente Aries. Tenemos Acuario, Ascendente Acuario. Tenemos el Nodo Norte, que en este caso es general, obviamente hay que ver dónde tenés el Nodo Norte en tu carta astral, que es este ganchito, ¿no? Este ganchito sería el Nodo Norte. Actualmente el Nodo Norte está en Tauro y simboliza eh, gente que entra en tu vida, que te ayuda a crecer. Por ahí es gente que, eh, digamos, uno no conoce o no tiene mucho feeling, pero es gente que aporta conocimientos nuevos, puede ser también, ¿no? Una nueva visión sobre las cuestiones. Bueno, ¿qué puede ser de Tauro? Como te dije, pues estábamos mirando signos, ¿no? Bueno, tenemos Leo, que es la coronita, mirá. ¿Qué dice arriba? Puella, ¿qué será Puella? Bueno, el número 7 también, Géminis, para vos. Mm. Y Sagitario, o sea, el Sagitario. Bueno, vi que algunos sacan números también para los que les gusta jugar. Yo no estoy a favor del juego, pero los números que están saliendo es el 1, el 27, el 14, el 7 y el 9, ¿no? Y aparte, como te dije, Géminis... Gente que anda dando vuelta cerca tuyo, que puede ser de Aries, Ascendente Aries, Acuario Ascendente Acuario, Tauro, Leo o Sagitario o Ascendente, ¿no? Adaptar a tu situación, como te dije, no solo es amor, sino que puede ser familiares, amigos, gente del trabajo, o mismo gente que esté conectada en el chat ahora, ¿no? O que pueda venir. Bueno, Géminis, tenemos, a ver, un nuevo inicio. A ver... Vamos a mirar bien las cartas. Oh, inicio, corte y quilombo. Como dije, en este momento que las energías pueden durar hasta 15 días de estas lecturas, hay astrológicamente cuestiones picantes. Hay un cambio, una transformación y esta carta le viene saliendo a todos, en este momento hasta ahora, a todos los signos. Mira cómo es. Es una persona que está caminando por el campo, mirando la simpleza de ver las flores nada más, ¿no? Es la simpleza de ver lo cotidiano, lo que tenés acá y ahora es de trabajar todos los días un poquito en tu proyecto es de trabajar todos los días un poquito en tu negocio, ¿no? Géminis, siento que venís de un inicio que tiene que ver con ver otras posibilidades, ¿no? Otras cuestiones, siento que venís de un inicio de alejarte de una situación, de alejarte del sol porque hace un calor, como yo que me estoy conectando de noche porque la tarde es imposible con el calor que hace, ¿no? Pero bueno, acá es darle la espalda también a los fantasmas, darle la espalda a gente que por ahí perturba un poco, también es darle la espalda a cosas que no hacen bien, a dolores, bueno... Para Géminis, Ascendente Géminis, Quirón, el sanador herido, está en la zona de tu trabajo, está en la zona de tus finanzas, pero que vos te ganás trabajando duro eh, por algo que estudiaste, suponete. Y también tiene que ver con la madre. Eh, todo eso tiene que ver con la carrera que hiciste, ¿no? Bueno, hay que ver bien la carta astral, pero siento que, sobre todo si tenés problemas familiares con tu madre, puede ser... No sé por qué, me da la sensación. Acá estás meditando igual, ya dándole la espalda a estos fantasmas que andan dando vuelta, ¿no? Acá puede haber una mujer muy importante en tu vida, que puede ser de Libra también, puede ser de Géminis o un ascendente. este Acuario doblemente confirmado, ¿no? Hay mucha energía de estructura, hay una energía de alguien muy estructurado estructurada para tu gusto, a quien vos no le vas a dar la espalda. Y hay una transformación radical como para disfrutar un poco más de las pequeñas cosas que la vida tiene por ofrecerte a vos, ¿no? Siento que intentaste un nuevo inicio. Siento que estuviste intentando algo, pero tuviste que alejarte medio como a la fuerza, sinceramente, ¿no? Adaptar a tu situación. Géminis, Ascendente Géminis, tenemos la carta de El Éxito. Mm, a ver si se ve bien. Puede ser que algunos trabajen en bares también, ¿no? <risas> No puede hacer foco la carta. Bueno, no importa. Éxito, dice, igual. La protección. Eh, la garita. El arma dentro de la garita. <ríe> Géminis, mira, hay gente bebiendo, ¿ves? Mucha gente bebiendo. Porque Quirón, el sanador herido. Dicen que la gente cuando siente dolor, toma alcohol. <ríe> o sea, yo todo acá en Argentina hay muchos borrachos. Ah, hasta la fiesta de San Patricio también estos días. <ríe> Me muero. Bueno, Géminis, eh, protegete de los vicios, eh, hay una triple conjunción en Pisces que regia a los vicios. Eh, a ver, te lo leo, acá hay gente, eh, gente bebiendo claramente, pero también hay gente que está eh, también festejando algo, ¿no? Tenemos, te lo leo, éxito, protección, nostalgia... Bienestar y confirmación. O sea, más allá de que estés medio triste o media triste por algo, vas a encontrar bienestar en lo que vos estés haciendo, exigiendo menos, ¿no? O sea, siento como que acá la energía, por ahora, tiene que ver con que te estás protegiendo igual, puede ser de gente envidiosa, puede ser de... no sé... De la nostalgia misma, también, de los malos pensamientos de las estructuras, porque por ahí, uno a veces es medio rígido con cómo uno piensa Este bueno, hay una transformación radical con esto Siento igual, Géminis, que sea cual sea la situación que estuviste atravesando mmm, o si no estuviste siendo muy estructurada o estructurada vos es gente que estuvo siendo muy estructurada con vos siento que es una mujer muy fuerte, ¿no? puede ser tu madre, como te dije, por una cuestión astrológica pero también puede ser una mujer que represente estas energías maternales, pero siento que son más bien estas energías de gente que tiene que hacer todas las tareas y a veces ser ay no sé porque siento que acá hay mucha mano dura dando vueltas también que no beneficia pero igual hay una transformación radical como te dije mira, sale la nostalgia y después el bienestar entonces Géminis, si venías medio tristoño o tristoña por algo, le vas a encontrar la vuelta igual, vas a encontrar bienestar siempre y cuando vos eh, seas un poquito más conformista puede ser o si no, hay una mujer acá que se transforma radicalmente también eh si sos mujer Géminis, sos vos que te transformás ya tal vez, mmm, no sé porque acá recomiendo simplemente senderismo, es hacer un poco más de caminata, es inclusive ir más despacio es inclusive, como te digo, cuidar más tu salud también Géminis no luego de este inicio medio picante, de todas maneras, siento que le vas a encontrar la vuelta a la situación y vas a encontrar un poco más de bienestar. Luego de una tristeza que hubo, sinceramente, ¿no? Bueno, adaptar a tu situación, como te dije, Aries, Acuario, Tauro, Leo, Sagitario, muchos signos de fuego dando vueltas Este y acá puede entrar gente nueva que vibra como Tauro o como Sagitario. Bueno, Géminis, mensaje general, obviamente, adaptado a tu situación, ¿no? Suscríbete a mi canal también para conectarte cuando hago lecturas en vivo, para consultarme, obviamente, ¿no? Cáncer, vamos a ver qué signos andan dando vuelta cerca tuyo en los próximos días. Vamos a ver, tenemos el Nodo Norte, otra vez, fortuna mayor, viene dinero, cáncer. El Nodo Norte, hay que ver tu carta astral, número de la suerte, el número 5 también, ¿no? Carta astral, entonces, el Nodo Norte actualmente en general es en Tauro, así que mira, para mí el Nodo Norte es gente que entra en tu vida, acá sale Acuario, viene saliendo Acuario todo el tiempo, desde el primer signo, así que acuario en este momento muy presente para mucha gente, ¿no? eh, hay que ver dónde tenés acuario en tu carta astral también, bueno, ¿qué signos andan dando vueltas cerca de cáncer? Recomiendo mirar tu ascendente también, tenemos gente nueva que entra en tu vida, que puede ser de acuario, ascendente acuario, de virgo, ascendente virgo, Capricornio también dando vueltas cerca tuyo. O es gente que vuelve, ¿no? También. Gente kármica, de la cual vos tenés que aprender algo. Y Tauro, doblemente confirmado. Capricornio, otra vez doblemente confirmado, ¿no? Si sos cáncer, ascendente cáncer. Capricornio muy, muy cerca tuyo. Dando vueltas. Este, que, sobre todo, nodo norte. Gente que entra en tu vida y como te dije, hay que ver tu carta astral donde tenés el nodo norte, ¿no? El nodo norte, cáncer, es esta cabecita que tiene que ver con con gente que entra en tu vida y fortuna mayor. Para los que le interesan los números de la suerte, los números son 5, 11, 6, 26, 30 y 10. Me encanta el número 5. Bueno, cáncer ascendente, cáncer. Tenemos esta carta que es esta persona que está brindando, disfrutando de las pequeñas cosas de la vida, pero todo está derrumbado, ¿no? Es una carta media angustiante. No siempre, no siempre, el nuevo de copas, en esta carta de Ojo sen sobre todo, te dice que no te fijes tanto en lo material, sino que disfrutes más de los buenos momentos, porque a veces enfocarse mucho en lo material puede no hacer muy feliz a alguien, ¿no? Me acuerdo que hace un tiempo hice una lectura de cáncer que me salió que necesitaba dinero y que yo comentaba un ritual, así que siempre recomiendo mirar las lecturas que hago porque son todas diferentes, ¿no? bueno tenemos energías fuertes dando vuelta de nuevo sale esta persona que comparte algo pero que se cae o que no avanza la situación bueno fuerte fuerte fuerte puede haber gente acá también de leo y de piscis no muy fuerte igual esto se corta o sea siento que hay una situación de mucho estrés acá si sí te interesan las mujeres y estabas medio entre dos personas suponiendo que estás solo sola se transforma radicalmente la situación. Y esto pesa, agota, ¿no? Mujeres de fuego, mujeres de agua. Hmm. Hay mucho estrés dando vueltas. Mira, cáncer, ascendente cáncer, salió la carta de la nostalgia. Esto puede ser para cáncer o cualquier persona que se conecte, ¿no? La nostalgia, esta persona bebiendo algo con esa patita de palo. Y de nuevo, acá para cáncer salió esta persona bebiendo algo, ¿no? Más allá de que todo se está destruyendo. A veces uno finge estar muy feliz y no lo es, ¿no? Esto puede ser también. Hay un cambio radical. Cáncer, a ver, vamos a ver de nuevo. ¿Se te corta la inspiración otra vez? <ríe> Ay, sí, pero a ver. Es una semana súper picante porque hay conjunciones planetarias donde el dolorcito de cada uno se toca y se agranda. Entonces tenemos... A ver, ¿esto puede ser general según el símbolo? Tenemos la vela apagada. Acá hubo cortes de luz. Yo me muero porque la semana anterior salió esta carta de la vela apagada y yo jodía con la vela apagada. Eh, y vi ayer que para mucha gente se le cortó la luz en Argentina. <risa> Entonces, hay que tener cuidado de prevenir, comprar velas. Para <risa> La vela apagada, ¿se puede cortar la luz, sinceramente? O sea, la inspiración, lo que vos pensabas o flasheabas, esta semana es como un choque de realidad, ¿no? Bueno, hay muchos planetas en Pisces que tienen que ver con las fantasías también. A veces puede ser que muchas personas estén fantaseando mucho con algo y te des cuenta de que la realidad es otra y acá hay un corte claramente, porque la sierrita sirve para cortar a no ser que seas carpintero o carpintera <risa> claramente para Cáncer, Ascendente Cáncer, hay un cambio radical que se viene y como dije hay muchos planetas en Pisces, Saturno va a estar en Pisces está Neptuno en Pisces, que Neptuno es la bomba de humo Pisces es fantasioso y rige a los vicios a fantasía, al arte. Entonces, para la gente que tiene vicios, esto se puede agrandar porque el dolor se toca, ¿no? Y bueno, hay gente que se refugia. Sale la carta de los borrachos en todas las lecturas hasta ahora, sale también eh, Acuario en todas las lecturas y sale un cambio radical por ahora. Creo que es una semana en la cual para todos va a haber cambios radicales, pero cáncer sobre todo. Si venías muy interesado en algunas personas, acá hay mujeres importantes en tu vida con las cuales hay un cambio radical. Y esto es pesado. O sea, sinceramente... Por ahí te interesa, no sé, tal vez hay un tema con tu madre, suponete, ¿no? Hay que ver tu carta astral. Pero también, para algunos, ascendente cáncer sobre todo, Kiron, el sanador herido cae en la casa de las madres Entonces, dolorcito con mamá, tenés la infancia, bueno, esto, lo otro, agota. Por más que quieras darle una mano, esto se puede complicar, sinceramente, ¿no? Y hay gente que se refugia mucho en cuestiones de adicción, como dije, es la semana, por... es astrológico esto, ¿eh? Así que bueno... Igual lo voy a leer porque sale nostalgia, inspiraciones que se cortan. Acá es como decir, bueno, quiero hacer algo, pero se complica o estresa. Igual vas a aclarar algunas cuestiones, se aclaran algunas cuestiones y esto va a ser bien. O sea, esto es lo bueno de la situación, que se van a aclarar algunos temas. Por ahí mismo a veces esta lectura este, y te aclara que esto es un tránsito planetario simplemente, ¿no? Todo pasa. Esto es lo bueno de la astrología, que uno, por más que sea media turbia la secuencia... Eh, sirve para prevenir y para darse cuenta que es un tránsito planetario, todo pasa, digamos, ¿no? Entonces, cáncer, sea la situación que estés atravesando con estas mujeres importantes de tu vida, cuidado con los vicios, porque te podés refugiar en esto simplemente, o alguna persona de tu interés o una mujer muy importante en tu vida, ¿no? Vicios no es solamente que puede ser eh, sustancias, sino que puede ser también a veces uno se envicia con una pareja o con el trabajo, ¿no? Yo conozco gente que es de PIS si y suponete, eh, no tienen no toman ni una gota de alcohol, pero son gente eh, obsesionada con el dinero o el, el trabajo, ¿no? Entonces, vicio puede ser cualquier cosa acá. Pero bueno, hay un cambio radical entonces y sentís mucho peso sobre tus hombros, lamentablemente, pero bueno, termina todo con la carta de bienestar, o sea, le vamos a encontrar a la vuelta a esta situación, ¿no? Se aclara algo, y por esta aclaración encontrás tal vez Ya esta persona está viviendo con la cañita de pescar. Bueno, acá en Juanín hay laguna y la gente pesca, así que puede ser gráfico. Pero como te digo, si vos no tenías inspiración, querías hacer algo y se complicaba y todo, por ahí a través de una conversación, por ahí a través de una, algo que se te aclara, por ahí es a través de investigar un poco más la situación de cómo hacer para liberarte de algunas cosas o por ahí simplemente entra gente nueva en tu vida de Capricornio o sea, yo yo soy Capricornio bueno, yo te puedo hacer una lectura, ¿no? carta astral y todo eso mira no me deja mentir Nodo Norte y Capricornio salió para este momento o para Cáncer, ¿no? así que igual de todas maneras va a haber bienestar conversando, conociendo culturas desconocidas, eh, incursionando más en lo que a vos te da bienestar en sí, no preocupándote tanto por cuestiones que han pasado, también porque el Cáncer tiende a mirar para el pasado. Acá hay peso, o sea, yo como digo siempre, si mirás mucho al pasado es depresión, o sea, y venís, acá sale la carta de la nostalgia claramente. Hubo mucha pena, pero lo encontrás el bienestar. Y recuerdo esta carta que salió recién, que va a, va a ser para todo el stream. Ni el pasado ni el futuro importa, solo vivo el hoy. Decretemos. Ni el pasado ni el futuro importa, solo vivo el hoy. Ni el pasado ni el futuro importa, solo vivo el hoy. Tremendas energías para este momento. Hoy, puntualmente, como dije, hay una conjunción planetaria muy picante. Recuerdo esto que todo pasa y esto es astrológico no Quirón, el sanador herido está siendo manoseado por júpiter si tenés un dolorcito algún trauma infantil o lo que sea esto se toca se agranda es astrológico pero va a pasar va a pasar esto puede durar 15 días por lo menos este dolorcito y yo creo que acá va a haber para cualquier persona que esté mirando y en general Va a haber cambios radicales ya para liberarse de esto que duele, que molesta, que angustia. Yo venía diciendo que Lilith, eh, la luna negra, está en Leo, este, pero ahora está pasando a Virgo, ¿no? Bueno, justamente acá en el chat está Jonathan, te, te comento astrológicamente cómo es. Lilith, la luna negra, está en la luna, la luna en la astrología es tu mamá, tu necesidad, lo que vos necesitas para ser más feliz, ¿no? Dicen que cuando uno se siente mal vuelve al refugio, a la casa de la madre. Entonces, en la carta astral es muy importante saber dónde tiene la luna, porque es lo que uno necesita para ser más feliz. Pero bueno, también está la luna negra, que no todos hablan de esto en astrología, que va a estar en Virgo. Por ejemplo, problemas de salud puede ser. Puede ser problemas de adicciones, porque también hay planetas en Pisces que rigen los vicios. Puede haber, eh, digamos, presión para mejorar la salud. No sé, por ejemplo, la ola de calor, que en las noticias sale que hay mucha gente que está yendo a los hospitales porque a nivel salud eh, no están bien, ¿no? Eh, bueno, recomiendo las vitaminas, eh, vitamina B12, recomiendo hacer actividad física, pero de noche, por ejemplo, para que no se baje la presión y todo eso, porque realmente yo vi en las noticias que por la ola de calor mucha gente eh, la está pasando mal. Esto era lo que quería decir con esta Lilith en Virgo, que como dije... Hubo uh, una luna llena en Virgo hace poco, más Lilith que entrando en Virgo, es... Se picantea el tema de salud, ¿cómo te cuidas? Mm, son muy detallista porque esto puede ser tóxico. Mirás hasta lo más, hasta el mínimo detalle, esto puede ser difícil para los demás también. Donde tenemos todos a Virgo en nuestra carta astral? Es muy importante, todos tenemos a Virgo en la carta astral. De lo que salió a la luz hace poco, ponele hace 15 días, ahora se recontrapica porque todos vamos a estar mirando el detalle de las cuestiones, todos vamos a estar mirando los temas de salud. Mucha gente tuvo problemas de salud por la ola de calor acá en Argentina. En, en la zona del norte del, del, del planeta, digamos, de, de, en el hemisferio norte, hay olas de frío también trae problemas de salud. O sea, acá pasa de todo. ¿Qué haces vos todos los días? Porque los que, lo malo que hagas todos los días se va a picantear. Y encima puedo perjudicar las relaciones. Y el tema del trabajo también, ¿no? Así que bueno, esta era la intro que quería hacer. Voy a continuar con Leo porque como dije, Leo tuvo a Lilith la luna negra hace poco y ahora ya se movió. Entonces, Leo, cuidado con tu plata, cómo ganas tu dinero porque esto va a estar picanteado. Yo siempre digo picanteado, pero bueno, puede haber peleitas de todo. A Leo le salió en la última lectura que recomiendo mirar. Leo, 200.000 personas dando vueltas cerca tuyo, mirándote de cerca, ¿no? Tauro, Ascendente Tauro. Tauro, Ascendente Tauro. Bueno, Acuario, entra gente de Acuario. Acuario viene saliendo todo el tiempo hoy, ¿eh? Así que esto puede ser para cualquier persona que esté mirando. O puede conectarse gente de Acuario. ¡Wow! No, Norte muchas veces. Leo, tenemos Tauro, Ascendente de Tauro. ¡Guau! Wow, 200 signos. Te lo voy a reconfirmar. Mira, eh, Acuario, ascendente Acuario, Sagitario, ascendente Sagitario, Virgo, ascendente Virgo, Capricornio, Cáncer, Virgo, doblemente confirmado. Acá puede entrar gente de Acuario, ascendente Acuario, puede entrar gente de Sagitario, ascendente Sagitario, Virgo, puede entrar gente de Capricornio, Cáncer, Virgo, doblemente confirmado, y salir de la vida de Leo, Cáncer, ascendente Cáncer, Géminis, ascendente Géminis, cuidado con estas personas. Sagitario y Escorpio Números de la suerte, todos <risa> Hay que tener mucho cuidado Si sos de Leo, justamente estás mirando esta lectura Y tenés temas con los juegos Cuidado, porque nada, es seguro acá Toda la gente, mucha gente Observándote Leo también Esto es súper picante Los leoninos, leoninas Que estuvieron ahí picanteando No sé, suponete no eh, Por las redes, contenido, vuelan cartas Hay mucho estrés en este momento. Bueno, Leo, entonces... Y para los que estén conectados acá, todo tipo de gente... A ver, Leo, ¿qué más tenemos? Como siempre digo, las cartas agarran las energías que andan dando vuelta cerca. Así que esto puede ser para los que estén conectados. e Inclusive para Leo, que es lo que estoy haciendo, signo por signo. Tenemos el barquito, el tren, la vela apagada, el compás y el látigo. Como venía comentando, hace una semana súper picante... Para todos. Esto significa que puede haber viajes, movimientos, pero medios complicados. Eh, también hay comunicaciones, progreso. Y después hay desconcierto, aclaraciones y enmienda. Wow. Siento que para todos esta semana va a estar complicada. Los próximos días, hasta los próximos 15 días, hay que saber prevenir con esto. Atención a cómo uno habla, a lo que uno dice, a lo que uno, digamos... Cómo se comunican las redes sociales, sobre todo, los que usan mucho redes sociales. Acá hay movimiento, se va a avanzar de todas maneras, pero no va a ser de lo mejor, ¿no? Se van a aclarar cosas sobre algunas peleitas. Va a estar bastante picante la situación. Siento que hay energía de compromiso también, cambios radicales. ¿Qué pasa con los amigos las amigas? Mira, hay una nueva forma de ver las cosas, pero medio estructurado, ¿no? Bueno, Leo, ascendente Leo, tiene a Saturno enfrente. Entonces, Leo, con tu pareja, uno de los dos muy estrictos, estructurados. Mira esta carta, esta señora, lo dura que está, ¿no? Adaptar a tu situación, ¿no? Pero acá hay cuestiones de moralidad. Como dije, mucha gente dando vueltas mirando, pero no con la mejor de las vibras, ¿no? Porque sale el látigo. A no ser que te guste el látigo, <risas> ella quiere el látigo. No, en serio, fuera de joda. Acá hay, puede haber encuentros con amigos o amigas. ¿Una nueva forma de ver las cosas? A ver... Se cayó una carta más. muchos tres El destino. Bueno, por destino van a acontecer algunas cosas. Acá te vas a asociar con gente. Va a haber algunos cambios. Va a haber encuentros que te van a hacer cambiar el modo de ver las cosas. Vas a aclarar muchas cosas. Siento que va a ser un momento de mucha charlita, ¿no? En este momento. Conversaciones que van, conversaciones que vienen. Pero atención... Porque no siempre, por más que uno sea medio liberal y eso, puede haber gente muy, muy conservadora desde el otro lado, ¿no? Muy fuerte la energía femenina dando vueltas. Acá puede haber doblemente confirmado gente de acuario, Libra o Géminis, ¿no? Muy, muy fuerte acá, picanteado el asunto. Hay que tener mucho cuidado en los próximos días con las discusiones. Esto es muy importante. Y también replantearse por qué motivo uno se junta con la gente que se junta, ¿no? Porque acá se va a dar vuelta la visión. Tal vez te das cuenta de que alguien es mucho más estructurado de lo que vos pensabas para tu gusto y esto ya genera peleitas. O viceversa, ¿no? Así que bueno, es general, obviamente, ¿no? Vamos a adaptarlo a la situación. Lo que no resuena, lo soltamos. Vamos a ver. Signos que andan dando vuelta. Como dije siempre, el tarot agarra las energías del momento. Así que ahí estamos. Bueno, vamos a ver, Virgo. ¿Qué signos andan dando vuelta cerca tuyo? En este momento, en general, está la lectura y vamos a ver próximos días. Acuario, ascendente Acuario que viene saliendo en el, en el stream todo el tiempo. Y la carta de la tristeza, 27... Ah, no la había leído, que era la tristeza. Bueno, como dije, quirón el sanador herido, está siendo tocado. El dolorcito de tu vida, ¿no? ¿Quién te hace sufrir todo esto? Hay un meme que anda dando vueltas que dice, ¿ya lloraste esta semana? <risa> para todos, es general, tengamos en cuenta que todo pasa y tratemos de no enfocarnos tanto en lo, en lo del pasado porque esto puede ser perjudicial, ¿no? Volviendo al tema para Virgo, tenemos Acuario, Ascendente, Acuario, Virgo, Ascendente, Virgo, dando vueltas, obviamente, Leo, Ascendente, Leo, también puede ser, tenemos también Aries, Ascendente, Aries, dando vueltas, y Géminis ascendente Géminis. Esto obviamente no solo es sentimental, es general. Puede ser compañeros de trabajo, jefes, seguidores, colaboradores, amigos, cualquier persona. Te lo vuelvo a leer Virgo mientras mezclo. Entonces, Acuario, Virgo confirmado, Leo, Aries y Géminis, ¿no? Y también sale la carta de la tristeza. Así que hay que tener cuidado. Bueno, pero esto es general, es astrológico, como dije. Bueno, a ver Virgo, ¿qué más tenemos? Tenemos viajecito a la montaña, por ahí algunos virginianos hicieron algún viaje a la montaña este, y esto produjo un cambio radical. Esta semana se están tocando muchas cuestiones, acá salen cambios radicales todo el tiempo, así que atención, esta semana es muy fuerte, eh, puede ser que los cambios no sean mmm, completamente literales, sino que puede ser que, por ejemplo, hiciste un movimiento, ¿no? O te alejaste de una situación, o no sé, un viaje. El viaje puede ser simbólico o puede ser físico, ¿no? Esto produjo un cambio radical. Por ahí alguien que se alejó, se acerca nuevamente, o si te alejaste, no sé, de alguna cuestión, porque el viaje también significa alejamiento, ¿no? Toma otros caminos, por ahí tomaste otro, ca otro camino, o alguien tomó otro camino, y esto produjo una transformación radical. Pero siento también que hay unas peleitas después de esto, ¿no? Entonces, acá hay una especie de resurrección, hay una especie de... Pensar las cosas de otra manera, una nueva ilusión. Bueno, para Virgo, ascendente Virgo, astrológicamente hay muchos planetas, como dije esta semana es picante porque se toca el Sol con Neptuno y con Saturno en Pisces, que para Virgo es el opuesto. Virgo, tu pareja, ¿con quién estás juntado no? ¿Con quién te juntás? ¿Quiénes son tus socios? ¿Quiénes son tus compañeros de trabajo? Porque esta gente se puede poner recontra estricta para tu gusto se puede picantear, o sea, a ver Virgo, si estabas siendo muy fantasioso o tenías un socio o una socia medio fantasioso acá, hay mucha firmeza en las cuestiones, ¿no? Eh, pero bueno, como dije, si tenés un vínculo trabajándolo vas a tener una recompensa, más allá de que puede ponerse picante la situación, hay un cambio radical, puede haber peleitas mucho movimiento pero hay una nueva resurrección o sea vas a resurgir igual si trabajas en esta cuestión esta situación con una nueva ilusión siento que vas a resurgir igual más allá de que algo pasó anteriormente no bueno para todos viene saliendo esta velita apagada desde hace un tiempo ya en el stream anterior también había salido que para argentina muchos se le cortó la luz literal o sea esto es literal pero bueno más allá de esto también algunos virginianos la olla <ríe> Te lo leo, porque de verdad, fuera de joda para algunos se les manifiesta de modo literal esto, ¿no? Pero tenemos el látigo, la vela apagada, la olla, algunos virginianos trabajan cocinando, el barquito, movimiento. Y otra vez me acuerdo, Virgo, que hacía un montón de tiempo venía saliendo la carta de la amistad, en el estreno anterior no salió y ahora sale de nuevo la amistad. ¿Qué pasa con los amigos? A ver, por ahí no todos tienen pareja y están asociados en un proyecto con amigos, ¿no? Suponete, suponete. ¿Qué pasa con tu pareja y los amigos? ¿no? Te lo leo, dice, enmienda, inspiraciones, hogar, comunicación y amistad. Virgo, entonces, puede venir luego de una pelea por ahí, volvés a hablar con algún amigo o amiga, te volvés a comunicar con algún amigo o amiga. Mm, hay una nueva forma de ver las cosas, sinceramente siento. Por ahí, un amigo un una amiga que hace mucho tiempo que no ves, te vuelve a hablar, ¿entendés? Acá hay un viajecito inclusive. El barco es comunicación. Por ahí te juntás a comer simplemente, ¿no? En los próximos días, porque es la olla con la comunicación y la amistad. Es la olla con el barquito y, la, y el ancla. <risa> ¿Qué sé yo? Una nueva ilusión, sinceramente. Siento que, por más que las cosas hayan estado medio conflictuadas, siento que ya se termina esta etapa. Esperemos que esto sea algo bueno Acá vuelvan a aparecer amigos o amigas. Pueden venir a tu casa simplemente a tener una buena charla. Sí, sí, sí. Eh, transformación radical, ¿eh? Para todos, en los próximos días. Sobre todo acá Virgo, Ascendente Virgo, cuidado con las manos duras. Pero creo que si seguís invirtiendo en esta relación, en este socio, en esta pareja, vas a tener suerte y vas a ver las cosas de otra manera. Acá vas a resurgir de tus cenizas, sobre todo atención a lo que pasa en tu hogar, casa familia, a las charlitas y a los amigos. Siento que hay una resurrección dentro de estos ámbitos, ¿no? Así que bastante buena me da la sensación que es, más allá de lo que haya pasado, ¿no? Para los que tienen, saben de astrología, hay que ver la carta astral, dónde está Pisces, porque acá donde va a estar la mano dura. Pero bueno, Saturno es el que va a estar en Pisces, que está tocado estos días. Todos vamos a sentir un poco de estructura, más de la cuenta de lo general. Entonces, trabajando va a haber recompensas. Libra, astrológicamente, tiene a Lilith en Virgo en este momento, transitando. Así que se picantean los finales, como dije anteriormente, se picantea el tema de la salud. Si no te cuidas tu salud, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque esto puede traer finales. Si no, gente que no se cuida de la salud y que puede. Uf, mucho nervio y mucho estrés también. Lo que es psicoanálisis, ¿no? Recomiendo siempre, yo soy más bien de la escuela de psicoanálisis. Por más no que sea tarotista, me gusta más la filosofía que la, el exceso de religión, ¿no? Bueno, acá entran cosas nuevas a la vida de Libra, cosas nuevas, la cabeza del dragón. También es un nuevo modo de pensar, ¿no? Gente que se acerca a tu vida para ayudarte a pensar de un modo más optimista, puede ser también. La cabeza del dragón es cómo vos te alimentás. Cómo vos alimentás tus pensamientos, también, ¿no? Cómo uno alimenta los pensamientos es también como manifiesta, supuestamente. Así que, bueno, tenemos dando vueltas gente de que puede entrar de Virgo, Ascendente Virgo, Sagitario, Ascendente Sagitario, Cáncer, Ascendente Cáncer. Y hay que ver bien la carta astral, como dije, ¿no? Ok, Libra, acá puede agrandarse tu fortuna también, ¿eh? Si no, las cartas no me dejan mentir que acá sale la carta de, dice, fortuna mayor. Así que, si tenías problemas económicos, ya viene saliendo hace un tiempo que los de Libra están muy bien económicamente. <ríe> Mándenme una propina, una colaboración, <ríe> que mi canal es muy pequeño. Bueno, fuera de joda. Tenemos que se de la fortuna, sinceramente, es lo que más veo. Y acá veo un nuevo inicio de nuevo con tu mente, con tu cabeza, con tus pensamientos, ¿no? ¿Cómo vos pensás para eh, mejorar? Como digo siempre, hay que tener mucho cuidado esta semana a lo que uno se engancha. Recomiendo investigar sobre el pensamiento estoico, también ya que estamos. Un nuevo modo de pensar viene para Libra. Cuidado con las peleas. Mirá de nuevo, ¿sabes la carta de la pelea? ¡Fight! Bueno, por ahí algunos de Libra entrenan y hacen Team boxing, pero sinceramente, es una carta de, digamos, pensar de un modo muy agarrido también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque mirá, de nuevo, no pienses, no pienses. Acá también puede ser que algunos de Libra empiecen meditación. La meditación es el arte de poner la mente en blanco. Por ejemplo, pintar. Cuando vos pintas no pensás tanto en, el, en lo que te aqueja, en lo que te preocupa, ¿no? Entonces es muy importante la desconexión mental. Si vos aprendes a poner tu mente en blanco, a no pensar tanto en lo que te aqueja, vas a encontrar un nuevo modo de pensar. Doble inicio para Libra. Entra gente nueva a tu vida que te va a transformar radicalmente la visión. Una nueva existencia para Libra viene. Mirá, qué loco. Y energía de arriesgarse a hacer algo nuevo. Divirtiéndose. No tanto enrosque mental. Libra, si venías muy enroscado con algo... Siento que le vas a encontrar la vuelta para no pensar tanto en esto, que, en esta pelea que tuviste. Si te peleaste con alguien que te interesa mucho, eh, no vas a encontrar la vuelta para no pensar tanto en esto. Doble transformación y doble inicio para Libra, eh. arriesgándose acá jugando. Más allá de que puede ser que alguien te suelte la mano, algunos de Libra vienen de separarse de alguien, no hay que pensar en esto. Mm, si te interesan los hombres, acá puede haber gente muy agarrida que puede ser de Libra como vos, acá Libra puede ser que esté medio picado. Eh, Géminis, o... Oh, sí, Géminis, me suena. Y bueno, esta vez no salió Acuario, pero bueno. Y también aparece un nombre muy importante, acá puede ser, si sos hombre, sos vos, si no, acá alguien muy importante en tu vida, alguien creativo. Recomiendo hacer actividades creativas, entonces... Como dije recién pintar, bueno, esto te desconecta, ¿no? Usar tu chakra sexual creativo. Mira, este creador tiene esta luz en el ombligo que significa crear. Significa iluminar también lo que a vos te da miedo, porque como dije, Lilith, la luna negra, va a estar en la casa 12 en Virgo. Entonces, es cuidar más tu salud, pero en este caso tu mente. Recomiendo hacer psicoanálisis, como dije, es muy importante, terapia cognitiva contextual, y si no, terapias alternativas, creativas, arte. Música, meditación, este, sí, porque para mí Libra se va a arriesgar a algo nuevo, que tenga que ver con creatividad, como dije, luego de haber intentado un proyecto que no saliera y te hayas peleado con algunos colegas, luego después de empezar de nuevo por segunda vez algo y que se haya roto, creo que la tercera es la vencida. Libra, números de la suerte, el 30, el 6, el 25, el 21 y el 4. Y como te dije, muy fuerte acá, gente de Sagitario confirmado. Y Virgo, Cáncer. Bueno, por ahí, viste, te peleaste con gente de este signo. Porque acá lo que veo es pelea, no pensar en esta pelea. Un nuevo inicio, un corte de nuevo. Acá, separación radical con algo que no iba. Y te vas a arriesgar, como te digo, a pensar más en vos. Fíjate cómo estaba todo frío también, fíjate, ¿no? Libra. Todo azul y de repente todo rojo. Acá vas a activar, vas a accionar, te vas a arriesgar. No sé si acá es... Algunos hacen circo, suponete. Te vas a tirar de, de algún lado para divertirte, suponete, ¿no? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te divierte? Porque esto es muy importante. Y no saqué estas otras para Libra. Mira, Libra, tu carta, la balanza. Y atención a los que tienen problemas legales, porque Lid en Virgo puede traer problemas legales. Cuidado. A ver, algunos trabajan con la ley, ¿no? Pero bueno, los que no trabajan con la ley, ni son policías, ni nada de eso, ni seguridad, <ríe> pueden tener problemas con los hospitales, pueden tener problemas con las cárceles, o mismo se picantean estos ámbitos, ¿no? Cuidadísimo, cuidado, sale la ley, si tenés problemas legales vas a tener que trabajar. Bueno, algunos trabajan con la ley, como dije. También hay reflexiones, sale la silla, la trompeta <ríe> y, y el, el compás. Dice, ley, laboriosidad, reflexiones, presentimientos y aclaraciones. Bueno, Libra estaba consultándome recién, así que aclaró algo. Y aparece la garita acá, el arma en la garita. <risa> Me muero si no es por alegar esta, esta lectura que es de Libra y estaba diciendo que trabaja de seguridad. Mirá cómo está el arma guardada dentro de la garita. Me muero muerta. Y tenemos la copa. Que de nuevo es un inicio y acontecimientos, van a suceder cosas. Eh, justamente acá alguien me preguntaba si va a empezar un nuevo trabajo y va a quedar efectivo. Claramente, si trabajas de seguridad, sí vas a quedar, <ríe> se confirma. Y sale la ley, sale la laboriosidad, que es todos los días vos que haces, ¿no? Acá, muy importante el tema de los proyectos creativos. Si querés bajar de peso, es transformar, eh, trabajar todos los días, si quieres fortalecer tu cuerpo es transformar todos los días, si quieres aprender un instrumento, la trompeta, todos los días, cantar todos los días, ¿no? Y acá hay que protegerse fuertemente de los pensamientos de la gente que no ayuda a crecer. Si tenés alguna duda entre quiénes son los buenos y los malos, los buenos te ayudan a crecer, te ayudan a crecer. Te dicen cómo puedes hacer para estar mejor, suponete, ¿no? Así que esto es muy importante y lo vuelvo a leer. Ley, la odiosidad, reflexiones, ¿cómo pensás? ¿Cuáles son tus reflexiones a diario? ¿Qué entra por tu cabeza que te, que te ayuda a pensar de tal forma no? o te resta? Y tenemos presentimientos, aclaraciones, protección y acontecimientos. Acá siento Libra, de nuevo lo vuelvo a decir, no quiero ser tan repetitiva, pero bueno, hay que empezar a pensar en cómo pensás. Si vos mirás todo el día el noticiero, bueno, tu mente inconscientemente proyecta eso, ¿no? Recomiendo arte, claramente, arte, arte, arte y acción, porque de lo frío ya se pasa lo caliente. Hoy estoy en una. Bueno, como dije, astrológicamente es una semana muy difícil, muy cargada, así que hay que tomarlo con mucha calma. Hay una conjunción entre Quirón, el sanador herido con Júpiter, en Aries... Lo que uno quiere hacer con todo, con fuerza, rapidito, va a estar complicado. Hay que tener paciencia. Como yo que intenté hacer, el, empecé el stream y tuve que desconectarme y después volver. <risa> sí, sí, no, es que eh, Mercurio, el planeta de la comunicación, que también regía las redes sociales, a la tecnología y todo eso, está um, en conjunción con Neptuno y Neptuno es la bomba de humo la confusión, en la fantasía, ¿no? Entonces, mmm, hay un tema con las comunicaciones, con las computadoras, con las, no sé, no recomiendo para nada hacer compras por internet, eh, digamos, mercado libre y todo eso, pero no, por, pero no por el tema de las estafas, que muchos tarotistas, ¿viste? Están hablando de que te van a robar, qué sé yo. No siempre Mercurio, Conjunción, Neptuno, tiene que ver con esto. Muchas veces tiene que ver con que eh, es algo innecesario por ahí, ¿no? Esas cuestiones, pero bueno, más allá de eso también está Quiero en el sanador herido con Júpiter que hay mucho dolor Yo por eso digo, es una semana difícil, yo también tuve obstáculos para conectarme Pero sin embargo siento que tengo que comentar esto para que la gente, los poquitos de nada que me ven Que sepan que es una semana difícil pero es astrológico, que no hay que tomarlo como algo personal Sino que es algo planetario, ¿no? Y todos tenemos a Aries en nuestra carta astral, así que hay que mirarla. Yo hago lecturas privadas largas, de como de una hora. Estas lecturas cortitas de por sí o por no las hago en el momento. Eh, pero las largas respondo por Instagram. Mi Instagram es perla.negradorada.tarot. Duran como una hora las lecturas. Yo las grabo y las mando porque miro tu carta astral, tránsitos planetarios y tarot. Te hago una lectura larga, extendida, ¿no? Así que bueno... Eh, eso quería decir que esta semana vamos a estar todos medios conflictuaditos sobre todo hay que tener mucho cuidado con el tema de la salud los que tenemos algún problema de salud por ejemplo se puede agrandar no hay que tener mucho cuidado con esto voy a continuar con Scorpio como dije voy a poner eh, puse la dinámica ahí, que respondo solo el chat entre signo por signo porque esto queda grabado yo después lo edito eh, y subo la lectura por separado pero es para también eh, responder a, a, a ustedes, que me interesa, me re, me re divierte. Mira, Aries también, dando vueltas. Ok, sigo con Scorpio y después vuelvo a responder el chat y el super chat. A ver, Scorpio, signos que andan dando vueltas cerca tuyo para los próximos días. Es una lectura general, te recomiendo mirar la lectura anterior también. Que a veces tardan entre 15 o un mes en manifestarse las lecturas, ¿eh? Hay que... Bueno, escorpio tenemos. Escorpio ascendente, escorpio, literal, mira. <risa> escorpio ascendente, escorpio como vos. Alguien con mucho escorpio en su carta astral. Tauro, ascendente, Tauro, dando vueltas. Adaptar a tu situación, tu economía. Porque más allá de que salió al lado norte, mira, sale la fortuna menor, dice. Así que bueno, para escorpio tenemos. Escorpio ascendente, escorpio. Tauro, ascendente, Tauro. Y puede entrar gente... A tu vida de cáncer tenés muchas cosas que aprender con respecto a gente de cáncer quién es de cáncer importante en tu vida escorpio porque esto es el signo que por ahí más te puede ayudar a crecer digamos no en este momento y sale la vía <risa> sale la vía dice me muero pues es que mira para algunos le puede resonar literal cáncer el número 16 y dice vía y mirá las cartas que tiene arriba muchos libros muchos cuadernitos Estudiar mucho una situación también para ver cómo uno puede avanzar de la infortunia. Siento que te estuvieron drenando un poco la plata, el dinero. Muy poca plata, como en este stream de hoy. <risa> a ver, ¿qué más salió? Ay, yo juego. Bueno, tenemos. A ver, ¿qué más se cayó? Scorpio, este Escorpio. Hay que limpiar un poco el pasado. Divertirse un poco más, dice. O te vas a divertir un poco más... Viene más participación también. ¿Qué pasa con los enamorados? Ay, bueno, Scorpio, excelente Scorpio. El amorcito dando vueltas. mira viene participación, entonces puede ser cumpleañitos que ya había salido en la lectura anterior. Gente tomando algo, ¿viste? En grupo. Atención a los grupos, Scorpio. Y buenas vibra con respecto al amor igual, ¿no? Si te interesa alguien o si estás en pareja, esta vez... Mm, sos uno de los mejorcitos que viene saliendo hay <risa> un encuentro mano a mano con alguien puede ser también a ver escorpio si venía sufriendo por amor acá puede, puede no sé puedes conocer a alguien en un evento en un evento social en un cumpleaños en una fiesta eh, tomando nuevos caminos mira otro es el 333 te recomiendo buscar el significado del número 33 eh, y tenemos la regadera <risa> La regadera, el libro, de nuevo los libros, viste que había salido, eh, acá te lo había mostrado recién, ¿qué estudias ¿estudiaste algo? O por ahí, si no te va muy bien económicamente, tenés que estudiar la, la, otra manera, o hacer un curso, o por ahí estás pensando en hacer un curso para crecer, o por ahí tenés que estudiar un poco más la manera de cómo hacer para avanzar, o cómo hacer para atraer clientes, o de cómo, no sé, hablar tus conocimientos, ¿no? Fuera de joda, yo siempre digo, porque hay gente que le resuena tal cual, la regadera, rega las plantas porque hay mucha sequía en Argentina, <risa> los libros también es rega tu intelecto, a ¿no? tus conocimientos, eh, aprende algo nuevo, curiosidad, conocer cosas nuevas, salir, ¿no? sociabilizar, porque si estás muy solo, muy sola, muy enroscado con cosas que han dolido, que te han molestado, mmm, conversando, estudiando algo, un cursito. Acá es conocimiento, ya sea salir a conocer gente, si querés conocer gente, a alguien, sino mmm, conversar algo a través del intelecto, me da la sensación. Ciudades cercanas puede ser también, porque no nos olvidemos que en este stream salió el caballo, que tiene que ver con el espíritu salvaje. Acá hay mucha energía de fuego justamente para Escorpio ¿no? Y tiene que ver con pequeños viajes y con abrirse a gente nueva, y conocer culturas desconocidas, ya sea de ciudades cercanas... Animate a conocer gente de otra cultura, también es mmm, una transformación. Pero en este caso para Scorpio puntualmente es buena. Acá es salir a experimentar, si estás en pareja, con tu pareja, salir a experimentar cosas nuevas. Si estás solo sola es salir, digamos, nadie va a venir a tu casa a golpearte la puerta, ¿no? Pero bueno, veo colaboración, veo que puede haber un encuentro posiblemente... Y que experimentes cosas nuevas. Si no te interesa nada del amor, es un conocimiento nuevo para avanzar en tu negocio. ¿Por qué? Porque las botas simbolizan las empresas, el trabajo. Y vas a tener suerte otra vez confirmado. Lo vuelvo a leer. Las botas siempre es arreglar, arreglarse para un nuevo trabajo. Arreglarse para este trabajo, para quedar bien, para dar una buena facha, para dar una buena imagen. Si haces esto, si te arreglás, si cuidas tu imagen, si... Tratás de ponerte, digamos, en línea, ¿no? Eh, vas a tener suerte, dice. El barril del chavo simboliza la suerte. Mira, No sé si se ve ahí. Bueno, hay un tema con el enfoque hoy. Bueno, ahí, la suerte, ¿ves? El barril del chavo es la suerte. Entonces, para la persona que esté conectada, o mismo Scorpio, ¿no? Va a haber encuentros mano a mano. Acá nadie va a pasar por arriba a nadie. Esto es de amistades, algo más bien de amistad. Hay colaboración entre personas, Experimenta, hay como un evento ahí de nuevo que te va a hacer abrir un poco la cabeza, no por así decirlo, y olvidar un poco de la tristeza anterior. Tenemos constancia, sabiduría, enmienda, empresas y suerte. En lo mejor que lo he expectado es si están solo o sola para aventuras, no, eh, pero también es si disminuyó un poco tu dinero. Vas a avanzar y vas a tener suerte, pero acá es pidiendo consejos, es aprendiendo, estudiando la situación, consultando, charlando, asociándote con otras personas. No veo nada, nada, nada de soledad en este momento, veo que hay suerte con respecto al trabajo. Si venías muy mal económicamente, eh, atención, porque acá puede haber un jefe, jefa de cáncer también, alguien que tenga que ver con cáncer, sinceramente. Y suerte. Muy buena esta lectura para Scorpio. Recuerdo que había hecho una lectura que quedó en la solapita acá en mi canal que dice en directo. Una lectura muy larga, la lectura de marzo, que es como de una hora, pero salió que se vienen nuevos inicios para Scorpio y. mírala, porque no quiero seguir spoileando. Pero bueno, más allá de las peleitas y de todo esto, lo mejor aspectado, mejor, mejor, mejor son las pasiones y las empresas. El dinerillo. Pero acá nada solo. Acá es pedir consejos, investigar, charlar, conversar y animarse a lo nuevo. Bueno, voy a continuar con Sagitario. Voy a mezclar un poquitito más. Signo Capricornio. Ascendente Capricornio. Sí, le venís pegando mal, dice Jonathan. Sí, sí, sí, sí. Sagitario. Eh, Capricornio. Número 26, para el momento. Ok, a ver si puedo poner la dinámica para que vean que leo el chat. Estoy en vivo y en directo en este momento. Respondo signo por signo, eh, hago signo por signo, tipo tarot, rapidito. Y respondo solo el chat a cambio de una donación por signo. Eh, por una donación por Superchat o para Argentina por Mercado Pago, preferentemente. Bueno, ahí está, no puede abrir. Bueno, como dije, el tema que a mí me pasa, como ven en vivo y en directo, no, el tema de la compu, que le cuesta y todo eso. Como dije hoy, si alguien se conecta, Mercurio, el planeta de la comunicación, está en Pisces. ¿Qué Pisces? Es la bomba de un. Pisces es la confusión, Pisces es la fantasía. Por ejemplo, para todos, ¿no? Hace poco estuvo Venus en Pisces. Es fantasear con gente a través de las redes sociales y que no es real, que no se pueden tocar los cuerpos. Eh, es también eh, eh, hablar no muy claro y que no se entienda bien. De todas maneras, acá el compañero que estaba conectado me dijo que sí se entendió perfectamente el mensaje, ¿no? Pero bueno, eh, también está Saturno, Saturno. Que Saturno es eh, serio, es seriedad en la comunicación, hay una puja entre la fantasía y la seriedad y la estructura, ¿no? Están sucediendo algunas cosas. Pero bueno, como dije, Mercurio, el planeta de la comunicación, está siendo medio nubladito. Está siendo medio nubladito. Atención a esta semana y a la que viene, porque puede ser que uno también confunda algunos mensajes indirectos, ¿no? A Pisces, por ejemplo... Eh, le llama mucho la atención o no le interesa, se enfoca mucho en las indirectas mal aspectado manipulación también ¿no? así que hay que tener mucho cuidado con esto como dije, son energías astrológicas así que bueno cuando termina todas estas lecturas esto queda solo para miembros no sé si después recorto las lecturas, tal vez me conecto. Hay que ver las energías, como vengo yo también. Estos días de calor me estuvieron afectando tremendamente a mí por lo menos. Y coincide con esta luna llena en Virgo que yo comentaba que Virgo rige a la salud, ¿no? Así que bueno, voy a poner acá entonces, si alguien está conectado y quiere hacer una pregunta, es el momento. Si no, sigo con Sagi como puse ahí recién. Mm, mm, mm, mm, mm. Respondo entre signo por signo nada más, ¿sigo, sigo con Sagi o alguien quiere preguntar? Bueno, vamos a ver Sagitario entonces, a ver qué tenemos. Sagi, Sagitario. A ver, ¿qué signos andan dando vueltas? Recuerden, esto puede ser para la gente que esté en el chat, porque el tarot agarra las energías, Puede ser para mí también, inclusive para Sagitario, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Las energías están muy parecidas también por las cuestiones astrológicas, como comentaba. Bueno, vamos a ver. Gente que anda dando vueltas cerca de Sagitario. Cáncer, ascendente, cáncer. Cáncer. Bueno, esto puede ser caso, hogar familia también, porque el número 4 rige a la familia. Acuario, ascendente, acuario, desde hoy está saliendo Acuario. Cáncer, ascendente, cáncer, otra vez confirmado. Aries, ascendente, Aries y Leo. Para Sagitario, ¿no? Como dije, Cáncer, Ascendente, Cáncer, Acuario, Cáncer, Aries, Leo. Uy, otra vez la carta de la tristicia. mira. Claro, esta es la carta que viene saliendo todo el tiempo. Acuario. Y dice tristicia. Bueno, como dije, Quirón, el sanador herido. Está en conjunción a Júpiter. Cualquier dolorcito que no tenga se está agrandando. Bueno, Sagitario, tenemos la carta del amor que creo que había salido en la lectura anterior. Me muero. El canario simboliza el amor. El canario simboliza el amor. Mira, cantar como Gardel. <ríe> Me muero. Bueno, amor, pasiones, presentimientos, luchas y fantasía. Viste lo que decía antes de arrancar la lectura, de Sagitario. Puede ser que uno. Sea medio platónico muchas veces, ¿no? Hay muchos planetas en Pisces, que es un planeta muy platónico. Así que, bueno, para algunos también les puede resonar estos símbolos, ¿no? El canario, este cosito que no sé qué es, es para largar viento, la trompeta, la espadita de San Martín y el globo aerostático. Bueno, hay movimiento, hay instrumentos musicales, hay armas, armas blancas. El cuchillo para, no sé, cortar el pescado. No, en serio, fuera de joda. Amor, pre pasiones, presentimientos, luchas y fantasía. Ojo, porque es una semana difícil, como dije, mucha sensibilidad dando vueltas, puede haber peleitas. Mm -hmm. Bueno, si te interesan los hombres, doblemente confirmado. Aries Leo, doblemente confirmado, ¿no? Mucha gente de fuego. Y Sagitario, vos, si sos hombre, ¿no? Claramente. Bueno, acá hay estrés. Ay, cómo lo digo, porque ay, me muero, porque hoy me conecté a Instagram y había una chica que decía que la gatita le llevaba saltamontes. Mira el saltamontes. <ríe> bueno, si te interesa el amor, hay, hay gente mayor, bien posicionada, hay gente muy apasionada, porque sale la carta de las pasiones, hay gente creativa que puede ser música, inclusive músicos dando vueltas pero esto es medio pesado, va a estar complicado, es medio estresante la situación. Acá hay mucho enrosque, hay muchos pensamientos que perturban un poquito y hay energía de soledad acá ya, directamente, ¿no? Me acuerdo que hace poco había hecho un reel para Sagitario que decía mejor acompañado que solo. Bueno, por ahí lo vieron y ahora se están dando cuenta que es un momento de introspección. Mercurio, Sol y Saturno, eh, perdón, el Sol con Neptuno este, y Saturno en Pisces dan también evasión. Entonces si hay algunos conflictos, hay algunos problemas, hay mucho enrosque, acá va a haber gente que puede desaparecer. La bomba de humo, ¿no? De repente, ¿y esta persona dónde está? ¿Por qué desapareció? Puede haber gaslighting, inclusive, o vos mismo tomar un respiro de estos vínculos que estás teniendo actualmente, ¿no? Vuelvo a repetir, salió el amor, las pasiones, presentimientos, luchas y fantasía. Siento que si hay algunos problemitas pueden ser por un exceso de enrosque de pensamientos o de fantasear, ¿no? De darse cuenta que por ahí uno fantasea mucho con alguien pero en realidad está solo. Que en realidad es por fantasía y no tanto por algo que sea cierto, ¿no? Eh, bueno, no sé. Músicos, músicas... Eh, no sé, acá hay mucho peso sobre los hombros, sobre todo si sos hombre sagitario, siento que estás ya muy agotado de cierta situación, y que vas a tomarte un descanso, sinceramente, ¿no? ¿Sí? La espadita esta, las luchas, sirven para discernir entre vos sí, vos no. Esto sí lo quiero, esto no lo quiero, ¿no? Así que bueno, atención, son energías disponibles, rapidito. Siento que tal vez, Sagitario, estuviste siendo muy inocente con algunas cuestiones y no te estuviste dando cuenta de algo que estaba sucediendo. Atención a las figuras de autoridad en tu vida, porque esto agota estrés allá, hay que saber decir que no. Aislarse un poquito de la situación también, inclusive, ¿no? Hay energía de ermitaño o ermitaña. Atención, también puede haber gente de, Lib de Virgo dando vueltas cerca, ¿no? Un padre puede ser también, no sé por qué me da esta sensación. Siento que la manera acá de superar un poco el estrés que esta semana astrológicamente está afectado de esta manera es un poquito solito, un poquito solita. O por ahí, bueno, no sé, me quedo sola yo acá en la lectura. Bueno, raras las energías están saliendo, muy raras. Ok, Capricornio, entonces, vamos a ver qué signos andan dando vueltas cerca tuyo. Recordad que es una lectura general a adaptar a tu situación. Tenemos Escorpio, eh, ascendente Escorpio. Sí. Tenemos Cáncer, ascendente Cáncer y la vía. Nada, no, me tiras un chiste. Eh, Tauro, ascendente Tauro. Tauro, ascendente Tauro. Virgo, ascendente Virgo. Ok, Capri, signos dando vueltas cerca tuyo. Veo mucha vegetación también, no sé qué pasa con las plantas acá. De nuevo, te lo repito, mientras mezclo un poquito más, tenemos escorpio, ascendente, escorpio, cáncer, ascendente, cáncer, tauro, ascendente, tauro, virgo, ascendente, virgo. Oh, y la carta de los sueños. Ahí estás viendo cómo todos están en una menos vos, ¿no? <ríe> me muero. Mírala, me muero. Mira esta carta. Es... Ay, añorando... Esta felicidad que no estaría tocando, añorando este dinero que no me está llegando. A... The dream. The dream es el sueño. ¿Qué soñás vos? ¿Qué te gustaría que ves que tal vez a otros les sale y a vos no, no? Yo siento en mi manera de leer el tarot, o yo sé que tiene que ver con esto. De todas maneras es, no pienses tanto, ¿no? Es como, es medio como un vacío, es medio como que a veces... A veces no se pone es que está solo sola. Hay gente que quiere estar con alguien, pero es porque en realidad el fondo se siente vacío, ¿no? Porque realmente tenga sentimientos, ¿no? Bueno, como dije, esta semana es una semana de mucho estrés por las conjunciones astrológicas de Quirón tocando a Júpiter en Aries, ¿no? Hay que ver dónde está Aries en la carta astral. Así que veo que hay un modo de empezar desde cero. Pero por ahí, Capri, te arriesgas a hacer algo, pero esto genera mucho estrés, Mira. Fuera de joda, ¿no? Que yo siempre me lo tomo con humor. Tenemos el estrés al ladito de este loco. <ríe> y después tenemos paciencia, la vida es así. Paciencia, la vida es así. Capricornio, mucha gente de Tauro dando vueltas. <ríe> Tauro Virgo, cáncer, escorpio. Eh, bueno, la carta de la paciencia también es una carta muy taurina, ¿no? Esto es esperar los ciclos de la vida, esperar un poco más, esperar a que los tránsitos planetarios pasen... <ríe> Esperar un tiempo para que esto se dé, sinceramente, ¿no? Acá hay una especie de, bueno, vas a tener que, como dije, lo loco de leer las cartas muy seguido es que las energías salen medias parecidas, ¿no? De nuevo, mira El arma adentro de la garita. Las pasiones. ¿Esto qué es? ¿El ventilador? <risa> la silla, la nostalgia... Y la enmienda. Bueno, Capricornio, mira, tenemos que acá te tenés que proteger, sinceramente, pero para mí, para mí, para mí, del estrés, del estrés, ¿no? ¿Qué te genera estrés? Tranqui. Siento que tal vez Capricornio está haciendo malabares con muchas cosas. Posiblemente con su vida sentimental, con el trabajo también, inclusive, y con encima tener que ponerle paciencia a las víboras que andan dando vueltas porque salió la víbora. Y No, no, no quiero spoilear la lectura anterior que la subí ayer, así que hay que volverla a mirar, ¿no? Eh, bueno, tenemos, acá te tenés que proteger. Y siempre y cuando, mmm, ay, no sé, porque pasa algo con lo que a vos te apasiona. A ver, por ahí estás muy apasionado con alguien que es nostálgico o nostálgica, ¿no? y que encima no es muy buena la, la energía. En este momento tenemos que vas a estar reflexionando sobre lo que a vos te apasiona sinceramente, pero hay mucha nostalgia acá y puede haber peleitas sinceramente. Sigue la semana picante muy parecida a la semana anterior lo que más te puedo decir acá, Capri, es paciencia. Y también, sabes que No te compares tanto con los demás. Porque no siempre todos los que se muestran recontra felices son recontra felices, ¿no? Eh, esto no es tan cierto. Hay que ver. Uno nunca sabe bien qué pasa por debajo del telón. Sinceramente siento que tenés que liberar un poco más el tema de tanto estrés que tenés, ¿no? Por ahí querés hacer algo, se te pincha el globo como a mí me pasó, me viene pasando todos estos últimos días. Decía, ¿no? Pero no, no, en serio, fuera de joda. Eh, siento que hay una especie de castiguito también. Atención, a los capricornianos que no se vienen portando bien, puede haber un karma también. O si tenés gente que no se viene portando muy bien cerca tuyo, esta persona va a recibir su karma. Sinceramente, ¿no? Pasiones y reflexiones. ¿Qué te apasiona, Capricornio? Vas a estar pensando mucho en esto. E incluso es un poco triste. Sinceramente es lo que sale. Qué bárbaro, che. Bueno, energía disponible, obviamente, todo es pasajero. Así que adaptémoslo a la situación y esperemos que podamos tener paciencia. <risa> paciencia la vida es así. Voy a continuar con el Acuario. Acuario, ascendente Acuario. Estuvo saliendo el signo de Acuario todo el tiempo hoy, así que capaz te figura que sale gente de Capricornio dando vueltas cerca tuyo, ¿no? <risa> bueno, nada, en serio, fuera de joda. Acuario, ascendente Acuario. ¿Qué signos andan dando vueltas cerca tuyo? Mira, te dije Capricornio o no. Capricornio. Te lo dije. Capaz hay algún acuariano o ascendente acuario dando vueltas. Bueno, Capricornio, ascendente Capricornio. Escorpio, ascendente Escorpio. Sagitario, ascendente Sagitario. Cáncer, ascendente Cáncer. Y Pisces. Ascendente Pisces para Acuario. Tenemos. ¡Wow! A ver, Acuario, ¿qué más tenemos? Acuario, recordad suscribirte a mi canal. Este para. Si querés hacer una lectura conmigo en o en directo, te hago a cambio de una donación, obviamente. ¿no? Bueno, ¿cuál es el creador, creator. creator es una banda de metal. El creador. Acá, energía sexual creativa muy presente y una energía muy estricta femenina. Bueno, algunos acuarianos que están en pareja, siento que hay alguien que es más estricto que otro, ¿no? Bueno, Saturno estuvo transitando en acuario un montón de tiempo, así que algunos acuarianos estuvieron siendo muy estrictos o muy duros literal, algunos ah, con sus parejas con sus pares este, así que bueno esto se puso estricto se puso complicado no mucha exigencia pero bueno recibíse una guía Ay, no sé por qué como dije para los que quieran iniciar algo esta no sería la mejor de semanas a todo el mundo le sale mucho estrés querer arrancar algo nuevo y que se complique eh, mucho estrés mucho pensamiento mucha mucha mentalidad sí a ver cómo tenemos la ver apagada dios mío por favor bueno como dije mucha gente en argentina se le apagó la vela la luz protección sale de nuevo hay que protegerse acá de las cuestiones que pasan en tu casa en tu hogar en tu familia hay mensajes que van mensajes que vienen pero en secreto gente oculta dando vueltas igual de todas maneras vas a tener alegría acuario obviamente esta es una energía general como te dije Cuidado con lo que uno quiera iniciar, no es el mejor de los momentos, no es la mejor de las semanas, como dije, pero bueno, uno a veces tiene responsabilidades y hay que cumplirlas, ¿no? Pero bueno, si uno cumple igual con esto y todo, puede ser medio estresante. Sinceramente, atención a lo que pasa en tu hogar, casa, familia, porque en secreto vas a estar escabeando. A ver, puede ser literal. La olla, movimientos secretos. No sé por qué me siento como que hay un poquito de encierro en la casa o protección de algunos familiares tóxicos, puede ser también para hacer la vida de uno, para hacer la vida que uno quiere hacer más allá. Y ser un poquito más feliz, porque igual salen los secretos y la alegría. Así que, muy buena, muy buena cómo termina. Cuidado con el estrés. Es una semana muy estresante, como dije. En general, ¿no? Es general, en general. Ok, bueno, tenemos. piscis, tenemos signos dando vueltas cerca tuyo. Virgo, ascendente, Virgo. Sagitario, ascendente, Sagitario. Nodo Norte. Ay. Géminis, ascendente, Géminis. Y Leo, ascendente, Leo. Wow, ¿cómo salió Leo hoy también, eh? Hoy salió Leo varias veces, y Virgo, Virgo también, bueno, vamos a ver entonces, para piscis última lectura, último horóscopo en realidad, puedo hacer más lectura, no hay problema, si me hablan, si no, me dejan solo acá, <ríe> bueno, ok, piscis siempre las lecturas de Pisces salen repicadas, muy picadas, miren todas, o sea, la última lectura de Pisces que hice me salió toda borrosa, de todo paso. o sea, Pisces, limpieza energética urgente, meditación urgente, actividad física urgente, aquí hay que cambiar las vibras, ¿no? Báñense con, con laurel, vinagre, no sé, con lo que uno crea, vayan a la iglesia o a bendita en la sien, no sé, lo que uno crea, pero que hay que limpiar, o sea, más allá de eso, Pisces, lo que quieras hacer, va a costar un poco más porque está saturno el planeta de la estructura y de las normas en tu casa entonces a tu cuerpo no cuidado con los huesos todo eso hay que cuidar los huesos también que saturno rija los huesos <coughs> eh, bueno tenemos condicionamientos acá piscis acá me sale que son un león una leona entre medio de corderitos se viene un inicio mira dos inicios uno, que va a cambiar radicalmente las cosas. Y otro, medio falso. ¡Ay, Dios, los políticos! Bueno, por ahí algunos, sinceramente, empiezan a trabajar con gente que tiene que ver con el orden gubernamental, con los políticos, ¿no? Pero aparte de eso, acá hay gente falsa que está participando, ¿no? Mirá. <risa> tenemos la serpiente. Políticos, falsitos, falsitas. Y tenemos también la participación. Entonces... Sinceramente, siento que acá hay mucho movimiento con algunas cuestiones. Doble inicio para Pisces, cuidado, porque no todo es lo que parece, no todo es lo que es oro brilla. Y tenemos nostalgia, constancia, las reflexiones, comunicación y hogar. Bueno, Pisces, ascendente Pisces, acá puede haber doble inicio, no te digo que sea de lo mejorcito tampoco esta no es una de las mejores semanas para iniciar cosas como dije yo igual de todas maneras me conecto más allá de lo que estés de lo que sea que suceda me interesa que los que me vean entiendan que cualquier cosa mala que pueda llegar a suceder o que por ahí uno quiere hacer algo y no sale como uno quiere o lo que sea es astrológico y bueno piscis quiero el sanador herido está en tu casa 2 entonces esto puede regir sobre todo a tus finanzas a tus recursos a cómo vos te ganás el dinero y puede ser con políticos directamente, o sinceramente, gente falsa dentro de tu ambiente laboral, puede ser acá, o de cómo vos te ganás tu dinero, y con gente que te diga que te quiere ayudar y no te ayuda realmente, ¿no? Bueno, nostalgia, constancia, reflexiones, comunicaciones y hogar. Acá puede haber charla con familiares, charla con casa, hogar, familia, este, y un movimiento, también, sí, Ay, hay un tema con la familia, que me acuerdo que había salido la vez anterior. Y el 4 también rige a tu familia. Bueno, atención a la gente que anda dando vueltas de Virgo, Sagitario, Géminis, Leo. Y hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que piscis esté medio falseando, diciendo que ayuda también y no ayuda tanto. Y si vos estás haciendo todas las cosas bien y tenés muy buen corazón y todo, eh, puede ser que sea el revés también, ¿no? Que quieras, eh, que pidas ayuda y no te la den, suponete, o que las comunicaciones no sean de lo más, más, más fluido, son energías disponibles. Igual, como te digo, hay un nuevo inicio que va a cambiar toda la situación. Por ahí le vas a caer, le vas a sacar la máscara a alguien, o alguien te va a sacar la máscara a vos. Esto hay que tener mucho cuidado: quiénes son las serpientes acá, y quiénes son los, los, los leones, y quiénes son los corderos. ¿no? <risa> Me muero porque conozco a una persona de Pisces que tiene. Un vecino que tiene un cordero de mascota. mira un león rodeado de corderos. Pisi, sos un león, una leona rodeada de corderitos. Atención a esto, porque puede ser literal, como digo siempre, jodiendo, cagándome de reza. Y puede ser también este. Eh, digamos. simbólico, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta. Y bueno, como te dije, vas a estar reflexionando sobre cosas que pasan en tu casa, en, dentro de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Este, y bueno, puede haber charlitas acá, pero ojo, porque no todos son muy buenos, puede haber gente que te diga cosas que te hieran o te lastimen, y encima con respecto a tus recursos. Pisces, ¿qué tenés vos para dar? Porque esto puede ser que esté medio herido. O por ahí puede ser que estés dando más de la cuenta y no estás recibiendo a cambio, ¿no? Atención, energías disponibles, simplemente tomémoslo como resuene.